Registro en la plataforma UPEX. En nuestro navegador, vamos a digitar la siguiente dirección, upex.edu.es. Visualizaremos la pantalla de la plataforma. En la parte superior derecha, vamos a dar clic sobre Registrarse. Visualizaremos el formulario de registro,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 Una vez ingresado todos los datos, damos clic sobre Acepto los términos de servicio y Acepto el código de honor. Una vez creada nuestra cuenta, automáticamente nos enviará un mail para poder activar nuestra cuenta.